Bienvenido a Buenos Días Cripto, aquí hoy desde Tulum con una persona muy muy muy importante, creo que es una de las personas más importantes en el mundo de las criptomonedas y te voy a decir por qué, porque esta persona habló en YouTube de Bitcoin cuando costó nada más de un dólar y estoy muy muy muy contento que me dio hoy la oportunidad de entrevistarlo, de Da Vinci. Muchas gracias por aceptar mi invitación, gracias por estar en el canal. Sí, gracias por tenerme, hombre. Yo haría esto en español. Yo hablar en español, pero... Sabes, me costaría mucho trabajo, ¿sabes? Sí, sí. Gracias. Y primero que nada, la pregunta es, ¿cómo te enteraste de Bitcoin cuando estaba a un dólar? ¿Y quién fue la persona que te lo contó? Bien, por un tiempo tuve un canal de YouTube desde el 2008 y yo estaba hablando de oro y plata porque me di cuenta de cómo el sistema de dinero se transfiere de los pobres a la clase media, a los ricos y todo lo que hacemos hoy, que los bancos nos dicen que hagamos, por ejemplo, haces el fondo de jubilación, compras una casa a crédito, todo eso en realidad está mal y está diseñado para mantenerte esclavizado en el sistema y así empecé a hablar de cómo salir de la matriz básicamente de la corriente del sistema financiero y una persona decidió enviarme un mensaje uno de los youtubers me envió un mensaje diciendo oye qué piensas de esto entonces lo miré y dije esto es una estafa, ¿cierto? Soy un desarrollador de software. Bitcoin, ¿verdad? Exactamente, sí, vi Bitcoin y pensé que era una estafa. Entonces, solo dije, bueno, escucha, te voy a demostrar que es una estafa. Voy a leer el código fuente porque puedo leerse más más y voy a demostrarte cómo esto es una estafa. Así que revisé el código fuente y estaba impresionado. Me quedé como, esto no es una estafa. Y luego tuve que hacer un video después diciendo que de vez en cuando algo aparece que hace que la gente pobre se vuelva rica porque lo compraron muy barato y este es uno de esos momentos. Y pensarías, yo tengo mis videos con likes y todos dijeron, sí, festejando y diciendo, gracias por hacerme participar en este activo. Al principio dijeron que esto es una estafa, es una ficha de juego, es inútil, no tiene valor. Me odiaban. La verdad me odiaban. Era muy odiado por toda la comunidad de plata y oro. Todos pensaban que estaba loco. Eh, eso es normal. Los visionarios siempre serán mal interpretados, y las cosas visionarias no se pueden entender. Primero los líderes reales lo entienden, luego vienen los seguidores, y luego viene la multitud, y luego es demasiado tarde. Sí, exactamente. Porque la, la multitud generalmente entra porque ven a todos los demás entrando. Entonces, como en ese punto es seguro, ya no tienes que saber todo al respecto, sea o no que funcione, solo existe el, si ellos lo están haciendo, tengo que hacerlo yo. Sí, yo vi un video de tu canal y estabas hablando sobre que algunos amigos tuyos, alguna gente dijo, oh sí, entraron en un dólar, y, y cuando llegó a cinco dólares, ellos dicen, no es posible de ninguna manera. Y luego llegó a 50 dólares y lo mismo. Imagina hoy, estamos casi a 50 mil dólares. Así que ¿qué le dirías a la gente que hoy está viendo este video y dice: No, no, está ya 50 mil dólares. De ninguna manera va a llegar más alto. Sí, puedo entender por qué puedes sentirte de esa manera. Porque sabes, el precio de la acción, si observas el gráfico mensual. Eh, son velas rectas sin parar y entonces podrías decir eh, esto es una locura, esto no tiene ningún sentido y eso es entendible. porque las finanzas normales, los mercados financieros nunca han visto algo así, punto y entonces, ¿por qué esto es diferente? ¿por qué es este producto en particular diferente? eso es porque su objetivo no es ser otro Microsoft o Apple o Tú sabes, Facebook o cualquier cosa a la que estás acostumbrado. Su objetivo es reemplazar todo el dinero. Y para que haga eso, tienes que tener una capitalización de mercado en los múltiples trillones de dólares para reemplazar todo el dinero porque lo que van a va a tomar algo de tiempo llegar allí, pero a medida que pase el tiempo y vas a ver carreras masivas bull donde el precio suba directamente y luego viene abajo otra vez hasta que finalmente todo el mundo esté dentro y entonces se estabilizará. Pero ahora mismo hay muy pocas personas que son los que están en este mercado. Y por eso es que vamos a ver estas carreras masivas hacia arriba cada cuatro años hasta que básicamente la mayoría de la población en realidad haya comprado bitcoins. Y entonces es ahí cuando los precios comiencen a nivelarse, ¿sabes? Y veremos que está haciendo un movimiento lento y gradual hacia arriba. Tienes que entender, ¿ok? Que hay actualmente 44 millones de de millonarios. Eso significa que no, no, con 44 millones de millonarios no hay suficiente Bitcoin para cada millonario. Tiene sentido. No hay suficientes Bitcoins para cada millonario. Solo podrían tener un Bitcoin. Así que imagina que todos los Bitcoins se han perdido todos los bitcoins ya están en las eh, carteras de las ballenas e instituciones, grayscale. Entonces, realmente hay una línea delgada para tener bitcoin. Así que, ¿aconsejas a la gente a uh, tener al menos una porción de su riqueza en bitcoin? ¿O qué es lo que tú dirías? Definitivamente, creo que todo el mundo debería tener una parte de su riqueza destinada al Bitcoin, al menos creo yo de un 10% en este punto en el tiempo. Podrías decir que es una locura, es un activo de alto riesgo. Yo no lo creo, ya, ya no, ahora que Elon Musk está ahí con Tesla y poniéndolo en su hoja de balance, ¿de verdad crees que se considera un activo de riesgo ahora en este momento? No lo sé, no lo creo ¿Y tú qué piensas? Sí, el hombre más rico del mundo compra Bitcoin Así que yo diría que tal vez es una buena idea <risa> Él debe saber Sí, ¿no? Sí, exactamente y tú, tú eres un desarrollador de software, eres un desarrollador de software, después te enteraste sobre Bitcoin, esto es una cosa, pero ¿cómo llegaste a ser? Eres un excelente trader, tú todos los días publicas videos sobre trading, configuraciones de trading, incluso tú tienes una estrategia de la que hablé, la de la vieja pequeña dama, realmente muchas cosas con el trading, ¿cómo, cómo fue que llegaste al trading? Bueno, yo empecé una empresa en Chile para básicamente asignar un porcentaje de la riqueza de las personas en diferentes altcoins que vi que tendrían un potencial de aumentar su valor. Y empecé con eso y escribí un software para automáticamente hacer trade del de las monedas y en realidad no era un trade en realidad era un rebalance en base a las mejores monedas manteniéndolo para los top 5 o algo así así que siempre te mantenías en las mejores monedas y sentí que eso no era suficiente sabes entonces lo que quería hacer era un entrenamiento más avanzado entonces decidí tomar un curso sobre trading para que yo pudiera programarlo y una vez que tomé el curso aprendí lo fácil que es ganar dinero con trading y me di cuenta de que hice tanto dinero haciendo trading que no hizo sentido seguir manejando esta empresa cuando los porcentajes eran tan bajos de mi parte que era la cantidad que estaba ganando del programa Así que dije, ¿sabes qué? Voy a cerrar esto y solo voy a hacer trading. Así que sí, lo hice muy bien con la estrategia de la pequeña dama, que es mi método favorito. Básicamente es un plan de trading al cual puedes apegarte y siempre hacerlo bien. Incluso no necesariamente debes usar esto con criptomonedas, tú puedes usarlo con cualquier situación, básicamente compra bajo y vende alto, sí, por supuesto y, y si te interesa conocer esta estrategia la pondré en la parte de abajo en la descripción, ahí tengo el canal de YouTube de Da Vinci y también de su sitio de internet, Da Vinci Code donde puedes aprenderlo y sí puedes dar clic en él y verlo ahí, exactamente es gratis, www.davincicode.net diagonal videos Vas a aprender la estrategia de la pequeña dama Que es básicamente Compra abajo Vende la mitad al doble Y eso es todo Cada vez que te duplicas Vendes la mitad Y ya está Es una estrategia tan fácil Cuando la gente la ve Te das cuenta ¡Wow! Es tan fácil ganar dinero con eso Pero por supuesto Como todo Requiere un poco de trabajo Y... Sí los videos son como, en su totalidad, una cantidad de alrededor de 8 horas de videos. Así que sí, necesitarás estudiar un poco. Pero una vez que te pongas en disposición, te darás cuenta de lo fácil que es. Sí, eso es genial, absolutamente genial. Y acabas de decir cómo abriste eh, la empresa en Chile. Y ahora, ¿cómo llegaste a Chile? Pues, yo siempre quise irme de Canadá. Y eh, por el frío, por los impuestos. Siempre solía decirle al mundo en Canadá, ¿sabes? Eh, yo, como tú sabes, pago 25% de todo lo que gano al Señor, ¿bien? Y como esclavo, paga más de 50%. Ahora mismo estoy pagando más de 50% en impuestos. Así que me gustaría actualizarme de ser esclavo a, a sirviente, así que si solo estaba pagando 25% de impuestos sería como sí, soy un sirviente, sí, soy un sirviente y encontré entonces un lugar donde supe que podría bajar mis impuestos y también vi un futuro muy oscuro para Norteamérica, así que quería alejarme de eso una bomba térmica nuclear está a punto de estallar una vez que toda la impresión de dinero cause hiperinflación no quiero estar cerca de eso en absoluto porque va a ser un desastre por un largo tiempo un gran impacto todas las empresas la gente normal los empleados y creo que sí, eso avecina un peligro realmente muy grande para todos incluso si tienes bitcoins pero estás alrededor con la gente que estará siendo afectada por toda esta impresión de dinero. Y luego también está en Latinoamérica especialmente un gran problema, que la gente no entiende eso. Ellos piensan que todo está bien, yo tengo un millón de pesos en mi cuenta bancaria, pero lo que no entienden es que si ellos solo imprimen más dinero o ellos pierden poder adquisitivo, esto es lo mismo entonces. El dinero se ha ido sin tú ni siquiera saberlo. Y eso es importante. Eso es por lo que deberías comprar Bitcoin pero también mucho oro y plata. ¿Crees que es también un buen activo para protegerte? Sí, me gusta el oro, me gusta la plata. Estos dos activos han estado por un largo tiempo ahí. Sin embargo, con Bitcoin, ahora siendo el nuevo tipo de dinero, porque es mucho más fácil transferirlo. Imagina intentar transferir tu oro a algún lugar del mundo. Los gobiernos lo interceptarían. Los criminales lo interceptarían. Bueno, el mayor criminal obviamente es el gobierno. <risa> Así que sí, se vuelve muy difícil tratar con el oro, ¿cierto? Así que básicamente es solo una reserva de riqueza, no es un medio de transacciones. Um, pero por supuesto los bancos centrales tienen oro, guardan oro y saben que deberían e en el caso de que hay una pérdida de confianza que tendrán el oro para respaldar sus monedas con el fin de restablecer el sistema una vez más pero ellos no hacen eso con plata la razón es porque ellos suprimieron el precio de la plata para asegurarse que la persona promedia no se diera cuenta espera un segundo esto es dinero y no con estos pedazos de papel el precio lo indica, el precio lo dice todo como sabes, la gente está aquí en esta industria no por la tecnología. Sí, claro, la cantidad más pequeña, la cantidad más pequeña de la gente entienden realmente la tecnología detrás que hay de este genio Satoshi Nakamoto es o fue. Sin embargo, por eso estudié esta tecnología blockchain. Y es realmente asombroso y la gente siempre piensa, oh sí, blockchain, eso es bitcoin, porque bitcoin, bla bla bla, pero no se dan cuenta de que blockchain es mucho más grande y que hay tantas cosas que podemos hacer, la cadena de suministro y votando y en tantas cosas que es realmente asombroso que todo está esperándonos, ¿sabes? Bien, ahora, Da Vinci, ¿qué compartirías para las personas especialmente de Latinoamérica? Tú conoces su sistema monetario y sabes que está realmente mal. Sí, especialmente para los latinos, que son los que sufren más, porque los latinoamericanos tienen la mayoría de los países donde el gobierno imprime la mayor cantidad de dinero a base del dinero es mucho más rápido que la mayor parte de Estados Unidos o Europa. Así que... Ellos sufren mayormente bajo este sistema fiat, lo ves todos los días y es común, la, la mayor cantidad de los países son pobres, así que es tan ventajoso para los latinoamericanos que realmente vean este producto, volteen hacia el Bitcoin, úsenlo como medio de ahorro para ahorros a largo plazo. No estoy hablando, ya sabes, tratando de hacer que sea una corrida bull, tratar de vender en la parte superior. No, si haces compra y hold y esperas unos 5 años, 10 años, 5 años, tienes la garantía de obtener 10 10X desde donde sea que comenzaste, garantizado. Bien, si ahorras durante 5 años completamente, puedes ver que puedes volver en el pasado, cada periodo de 5 años, ¿cierto? Puedes verlo de 5 años. A partir de ahora, serás más de 10 veces más rico. Tiene sentido así que guardar y mantener, guardar y hacer hold durante largo plazo futuro. Sé que es difícil. Porque todos los que conoces están comprando cosas increíbles, mejorando en el mundo, pero ¿sabes que Si tú puedes retrasar la gratitud para el futuro, te beneficiarás de forma aún mayor. Por ejemplo, incluso ahora, yo estaba diciéndole a Chris, no quiero venir a este viaje. Gastar todo este dinero porque, ¿sabes? Es una gran cantidad de dinero y de riqueza futura que he eliminado. Lo sé, porque pudiste haber eh, comprado cualquier moneda. Pero, lo sé, pero a veces pienso también eso, ¿sabes? La vida es realmente una locura. Pueden pasar tantas cosas, como este lindo lugar, mira dónde estás viviendo, y, y que puedes disfrutar. Y es algo que nadie puede quitarte, ¿sabes? ¿Me entiendes? Así que creo que también la vida debe tener un equilibrio entre el trabajo y la vida. Eso es también importante. Pero especialmente la gente de Latinoamérica, el problema es que ellos eh, necesitan resultados rápidos. Lo sabes porque lo necesitan todos los días, sé que esto no es como en Canadá, en Alemania, donde soy, la gente guarda y guarda y guarda y tienes dinero para vivir y trabajar y aquí hay gente que vive al día. ¿Sabes? Así que, ¿qué le dirías a alguien que quiere ganar dinero diario con una criptomoneda? Alguien que no tiene dinero ahora mismo, ¿cuál sería el primer paso? Digamos 200 dólares. ¿Qué sería lo que tú podrías recomendarles para que comprendan el trading? Esa es una buena pregunta. Yo diría que el trading no es una buena idea. <risa> Porque la mayoría de nosotros somos criaturas emocionales, incluso yo mismo. Y el mercado está diseñado para manipular tus emociones en contra tuya, para tomar tu dinero. Así que evita eso y enfócate en lo que sabes, ¿me entiendes? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? Y enfócate en que te paguen en Bitcoin que te paguen en criptomonedas. Encuentra a alguien en Internet que esté dispuesto a usar tus habilidades para pagarte en Bitcoin y para que tú puedas guardar eso en Bitcoin para ayudarte a crecer. También, una criptografía de tiempo completo, si ves cualquier cosa, cualquier tipo de nicho de mercado que te interese, tal vez el arte, el arte está empezando a crecer rápidamente en el universo de las criptomonedas, con NFTS. Se podría decir que son tokens ingeniosos, pero básicamente los tokens no fungibles y lo que son, es básicamente, podrías tener una representación digital de una obra de arte en particular, y podría decir, bueno, espera un minuto, puedo copiar eso, la tengo en mi computadora, pero tú no tienes los derechos para que solo tú tengas el derecho a realmente transferir a otra persona, debes tener los derechos para ese movimiento que otra persona no tiene. Y esa es una nueva cosa, como un ejemplo de tal vez alguien quien está mirando ahora es un artista y ellos no ven el futuro para su arte porque están viviendo en Latinoamérica y es muy difícil compartir su arte. Pero encontrarás un montón de historias de éxito sobre artistas que utilizan NFTS. Investiga, así que definitivamente busquen en eso. Así que esta es otra manera. Y hay muchas otras, ¿cierto? Así que si estás dispuesto a tomar un tiempo, y sé que es difícil porque la mayor parte está en inglés, pero Google Translate, Translate funciona muy bien. Sí, sí, por eso yo, como un alemán, leyendo contenido en español, porque me di cuenta y dije, oh, wow, no hay mucha calidad en el contenido. No estoy diciendo que no haya calidad, pero no hay mucho contenido de calidad. Y como yo he estudiado blockchain, entendí esto, creo que tal vez sería una buena idea ayudar a estas personas en Latinoamérica. Siempre trato de mostrarles el, el marco, la perspectiva, sabes, la macro perspectiva. No solo hoy compra esta moneda y mañana se le y no ves estas monedas y lo que sea Yo trato de hacerles entender El todo, ¿sabes? Así que, eso es genial Pero bueno, ¿tienes algún Altcoin especial para compartir? Lo que la gente especialmente Preguntan es literalmente, oye, ¿qué Altcoin Podrías recomendar? Entonces, eh ¿Cuál crees que sería una buena inversión? Porque no somos asesores financieros. Estamos informando a la gente para que puedan usar esto para hacer su propia investigación. Pero, ¿qué dirías tú a la persona a, a, que, a qué proyecto crees que debería checar? Bueno, debo decir, hay muchos buenos proyectos por ahí. Tengo alrededor de 277 altcoins diferentes. ¡Wow! ¡Wow! Sí, he visto que crece. Te llama el mensajero del altcoin. Sí, exactamente. Pero los de hasta arriba son con los que quieres quedarte. Sabes, Polkadot, Chainlink, eh, obviamente Ethereum. Y sí, eh, esos son los que quieres quedarte. Binance Coin, Uniswap. Sí, también. Eh, todavía tienen mucho, mucho más espacio para crecer, a pesar de que ya han bombeado un poco. Definitivamente, si mires algunos de mis videos, explico exactamente dónde comprar algunas de esas monedas que no quieres comprar hasta arriba, que quieres comprar cuando están retrocediendo. Um, explico cómo buscar el retroceso, dónde comprar... El trade de Ave María Sí, puedes usar el trade de Ave María también Que es un 78% justo cuando estás dibujando Tus niveles de Fibonacci Pero puedes aprender sobre eso en mi canal Porque uso Fibonacci prácticamente diario Exactamente, por eso dicen muéstrame un nuevo alto Y te muestro una nueva compra Exactamente, eso es tan cierto, es muy cierto Puedes ver eso una y otra vez En el espacio de los criptos Por supuesto, por supuesto, así que DaVinci Muchas gracias por esta entrevista Estoy seguro de que la gente realmente la amará Y espero verte de nuevo en el canal Estaré aquí unos días más aquí en Tulum y tú también así que veamos si podemos um, ayudar a más gente a tener este espacio cripto ¿sabes? Y sí, definitivamente chequen mi canal, davincij15.com, es donde pueden ir al sitio web y también solo pongan en Google davincij 15 y encontrarás mi canal de YouTube. Dejaré el enlace aquí en el canal de YouTube, en la descripción y también en el primer comentario y espero verte pronto de nuevo. Gracias, gracias. Bye.